Bueno, en los últimos meses, ¿no? quizás ya en los últimos años, eh, llevamos hablando mucho tiempo de, del auge o el crecimiento de la, de la derecha radical. Eh, y particularmente en los últimos meses, especialmente en Europa, ¿no? con, el, con la figura de, de Stephen Bannon, eh, ha habido una especie casi de, de psicosis eh, sobre eh, el posible eh, crecimiento y de, de, digamos, de esta familia política. Entonces, a raíz de, ese, de esa especie de crecimiento, digamos, tan, o de, de esas visitas de, de Bannon y de ese, de ese crecimiento electoral de muchas fuerzas políticas, de Alternativa por Alemania, de la Liga Italiana, eh, han proliferado mucho eh, metáforas biologicistas, como por ejemplo hablar de epidemia ultra, eh, de cordones sanitarios, referirse a estos partidos políticos o a esta familia política como si fuera monstruos, como si fuera el diablo. Y de algún modo eso, a veces, eh, siendo legítimo, eh, digamos, en, en, en cuanto al pánico moral que provoca, eh, a veces tengo la impresión de que, de que no ayuda a enfocar de qué eh, fenómeno político estamos hablando y quizás le concede una, a la, una inteligencia, al hacerlos una especie de genios del mal, les concede, digamos... Una, unas virtudes que a lo mejor no tienen tanto. Entonces, me parece muy importante al principio eh, empezar, que empecemos a tratar la cuestión de, bueno, en realidad, ¿qué son? ¿no? Primero, ¿existe esta familia política? Y si existe esta familia política, ¿qué características tiene? Le doy la palabra a Óscar. Sí, hola. Eh, gracias, Guillo, por la invitación y por estar en, en este interesante debate con todos y todas vosotros. Eh, bueno, me llamo Óscar y Vivo en, en Albor, en Dinamarca, y yo la, mi idea es ofrecerlo desde una perspectiva nórdica, que igual no es la derecha más conocida, pero es una derecha que tiene mucho impacto y mucha influencia en, en todos los países y que en, en algunos casos han formado parte del gobierno, en otros casos han tenido mucha influencia en el gobierno. Sobre la, la pregunta, ¿hay una familia de la derecha radical? Nórdica, sí, sí hay. Eh, hay elementos en común... Que podemos, que podemos identificar, pero también con una precisión, en, en, en el, igual que puede servir de reflexión también para los periodistas, pero ni los políticos ni los periodistas hablan de derecha radical. En, en el caso de Dinamarca se habla de nacionalismo, se habla de populismo, conservadores, nacional-conservadores, pero la derecha radical o derecha extrema está reservado a, a partidos nazis o, uh -huh. o partidos de, de otro tipo de ideologías más extremas. Entonces, hay una normalización porque la derecha radical nórdica lleva, está institucionalizada y lleva muchos años eh, en los diferentes países. Entonces, hay, un, hay una serie de, de partidos que tienen unos elementos en común, sobre todo en la política anti o la política islamofoba. Y es lo que vertebra todos estos partidos y, por supuesto, con un, con un renacimiento del de nacionalismo y una, com, una combinación de, de elementos conservadores en el campo de los valores con otro tipo de, de posicionamientos económicos. Y ahí hay diversidad. No, todos los, no todos los, toda la derecha radical tienen políticas económicas de derecha, sino que tienen cierta convergencia con otros partidos de centro-izquierda, dependiendo del país. Ajá. Eh, Juan, eh, Juan Antón, Hola. ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión? <ríe> bueno, bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Es, es, es un tema que siempre eh, creo que se ha trabajado poco, y que un poco hacemos por reacción, o sea, ¿no? como los políticos, aquellos socorro que se me quema el gorro, y esto es un error. Yo creo que las los temas hay que estudiarlos en profundidad. Y ese tema de la derecha radical, lo primero que creo que hay que hacer es una calificación conceptual, porque si no tenemos unos buenos conceptos, difícilmente entenderemos la, la realidad. Yo creo que hay que distinguir claramente lo que es la gran familia de la derecha, lo que son sus familias. Entonces creo que hay que distinguir entre derecha radical y extrema derecha extrema derecha sería hoy en día pues, el ciberfascismo, los que aún están pensando en los idearios puros de los años 30. En cambio, la derecha radical es otra cosa. Ellos han entendido que en una época de hegemonía democrática tenían que adaptarse ¿eh? y tenían que transformarse. Lo cual no significa que no sean tan peligrosos, porque yo creo que Ignacio, el piro Ignacio, tiene razón cuando habla de una eh, revolución silenciosa, o sea... ...han aprendido bien la lección y actúan de forma inteligente... ...entonces lo que ocurre es que por una serie de circunstancias... ...se ha abierto una, lo que los politólogos llamamos una ventana de oportunidad... Que lo, están, ...que lo están aprovechando bien... ...pero yo creo que lo aprovecharán bien en la medida en que la izquierda lo haga mal... ...o sea, es un poco de pasos comunicantes, ¿no? Por tanto, yo lo primero que diría es esto... ...es absolutamente necesaria una clarificación conceptual... ...o sea, si todo es fascismo, nada es fascismo... ...o sea, una cosa es una discusión de bar... Y otras un análisis eh, riguroso. Claro, entonces sí, habría, habría que distinguir entre, por un lado, la, la derecha radical de la extrema derecha Yo o el, creo el fascismo, que sí. ¿no? ¿Tú qué opinas, sí. Steven? De... Bueno, eh, buenos días a todos, en primer lugar, y gracias también por la invitación. A ver, eh, estoy a grandes rasgos de acuerdo con lo que estaba comentando Juan Antonio ahora. Eh, eh, a ver, yo también haría otra reflexión, que es el cambio que se ha vivido en los últimos 10, 15 años, quizá 20, si podemos apurar un poco, en lo que es el mundo de las extremas derechas o derechas radicales. Es decir, en los 90, 80, 90, lo normal era ver a neofascistas con cabezas rapadas que hacían un saludo romano. Entonces, eran muy identificables y muy guetizados y autoguetizados. Hoy en día, en cambio, lo que tenemos es gente encorbatada que se presenta muy bien, que sí. habla muy bien, que de vez en cuando dice alguna burrada, ¿no? un poco excesiva, pero vamos, que es mediáticamente aceptable. Y eso es un cambio que hemos visto en los últimos años, ¿no? en los últimos dos décadas, digamos, ampliándolo un poco. Entonces, ese es el punto. Por otro lado, a nivel conceptual, yo creo que hay un, una, una, una gran dificultad en ver cómo llamar lo que, lo que es, son las nuevas derechas de hoy en día. De hecho, también a nivel académico no hay, una, no hay un consenso. Hay quien habla de nacional populismo, quien de derecha sí. radical, de extrema derecha, no fascismo, postfascismo, ultraderecha. Yo utilizo, hasta que no encontremos algo, quizá nunca lo encontraremos, extrema derecha es 2.0 que nos ayuda un poco, teniendo en cuenta pero lo, que, lo que acabas ¿no? de decir tú también, es decir, la diferencia. y Yo creo que en el Parlamento Europeo también vemos esa diferencia, ¿no? mm. con grupos que al final no acaban de cuajar, no acaba sí. de constituirse el proyecto digamos que parecía defender Salvini, quizás con Bannon detrás, entre bambalinas, de un único gran grupo ¿no? de las extremas derechas. Y parece que eso los polacos se mantienen a su bola y sumarán más grupos. Entonces, yo por un lado creo que esto es un dato importante a tener en cuenta y luego añadiría dos breves más. Una conectándome con lo que acaba de comentar eh, sobre las diferencias. Hay, yo creo, un, una serie de mínimos comunes denominadores que son eh, contra el tema de la inmigración, la antislamofobia, un cierto euroescepticismo, eh, el tema luego, por ejemplo, de unos valores tradicionales un nacionalismo que es más o menos exa exacerbado. ¿no? Y todos estos partidos, estos movimientos, tienen estos elementos. Ahora bien, hay muchas diferencias. Lo que tú comentabas sobre las políticas, por ejemplo, económicas, que está claro. Hay quien defiende un welfare, un welfare state, un estado del bienestar para nativos y quien, en cambio, es ultra neoliberal como vox como en ese caso. Pero por el otro también, sobre los derechos civiles, hay diferencias. En el norte de Europa hay una aceptación más o menos... ¿no? clara, digamos, de algunos derechos, grupo LGTBI, el aborto, eh, ¿no? derechos civiles, mientras que en el este o el sur de Europa eso es, es, está mucho menos claro. Y por último, también sobre Europa hay posiciones distintas, eh, aunque ha cambiado en general. ¿no? Es decir, el euroescepticismo sí que se mantiene y la vuelta a, digamos, una mayor soberanía nacional para cada país... Pero luego, por ejemplo, la salida del euro hoy en día la defienden muy pocos. Y el tema de Rusia, es, en, a nivel geopolítico, es otra cuestión, yo creo, eh, muy, muy problemática para las extremas derechas, porque los polacos, para los polacos Putin es el demonio, para Orbán, Salvini o Le Pen es un aliado. Entonces, eso evidentemente crea roces y conflictos muy, muy, muy importantes. Mm. Pedía la palabra mi, Miguel Ángel. Bueno, yo, no, que el orden no <risa> Algo te ha hecho saltar. ¿no? no, sí, era retomando un poco lo que decía Óscar. Bueno, <risa> primero, eh, primero intentando eh, abundar un poco en la, en, en la cuestión que planteabas. Yo estoy de acuerdo que, eh, desde un punto de vista académico... Otra cosa es cómo se utiliza en medios de comunicación, en el mm. lenguaje cotidiano, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista académico es verdad sí que, que sí que hay una distinción que se va asentando mm. entre eh, derecha radical y extrema derecha. Y la diferencia es la que señalaba Joan. La extrema derecha se mueve fuera de los márgenes de lo, mm. del, juego de la, del juego de la democracia, mientras que la derecha radical acepta las reglas del juego... Eh, al menos estratégicamente, vamos a decirlo así, al menos estratégicamente se mueve dentro de esos márgenes. Eh, eh, efectivamente, como decía Stephen, esto es una discusión que nos puede llevar toda la sesión. Entonces, quizás es inteligente y creo que por eso lo hacía, es irnos a ver los elementos, no solamente en qué categoría, en qué cajita lo situamos, sino qué elementos la definen. Y ahí yo creo que hay un elemento central que comparten todos, que es el, el, el etnonacionalismo. Es, ...una idea, un, la recuperación de una idea de la nación homogénea, unificada... ...por eso uno de los grandes rivales de la derecha radical es el pluralismo... ...y luego probablemente cuando abundemos en la conversación... ...y salga el tema de la nueva derecha y del etnopluralismo... ...este tipo de conceptos ya más refinados que utilizan ellos... ...veremos que la oposición no es tanto contra el hecho de la multiculturalidad sino contra el mestizaje, eso es lo que... Pero sí, tienen, sí recuperan esa idea, esa idea fuerte de la nación, excluyente, xenófoba, homogénea. Otro elemento es que tienden a ser anti-establishment, al menos retóricamente, tienden a ser anti-establishment y desde ahí se acercan al populismo, aunque no agotan el populismo, no todas, eh, no todas son populistas. Y podemos hablar también de si Vox es más o menos... Que Ese es un tema que está... Muy, muy de actualidad hoy se discute mucho sobre esto otro componente es el autoritarismo autoritarismo sobre todo sociocultural la vuelta a valores tradicionales ley y orden familia anti lgtbi etcétera etcétera y un último elemento eh, que yo creo relevante es el que señalaba eh, bueno señalaban todos los que me han precedido en la palabra, el tema económico para la derecha radical no es prioritario, precisamente porque su foco es en los valores, su foco es en la nación, en la preservación de la homogeneidad cultural de la nación, su foco es sobre todo cultural, valores, tradición, familia, orden, etcétera. Lo económico es estratégico y puede ser secundario. ¿En qué se nota esto? Pues en las diferentes oleadas, ya termino, en las diferentes fases de de eh, ascenso o de eh, recuperación de cierto foco de la derecha radical y de la extrema derecha. Estamos en la cuarta, no hay que olvidarlo. Y las primeras, vamos a ver, eh, eh, auténticos finlandeses eran neoliberales. Ha habido partidos que hoy son de derecha radical y que reivindican el estado de bienestar que en su momento fueron antiimpuestos. Entonces, el, el propio Frente Nacional ha ido evolucionando el discurso económico. ¿Qué quiere decir esto? Que es secundario. Lo prioritario es la nación homogénea etcétera, etcétera. Lo económico es estratégico. Claro, eh, yo, has apuntado un tema, ¿no?, de cómo todos ellos comparten, ¿no?, la... O sea, dentro de su gran heterogeneidad comparten eh, el nacionalismo, ¿no? El... Etnonacionalismo, sí. Étnico. Sí, y, y, y, y el nacionalismo también. O sea, la, la idea de eh, tenemos una nación en peligro una, y una identidad nacional en peligro que hay que, que, hay que, que, hay que preservar, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Francesca, que ha trabajado mucho el, el, el tema de, de la, más de Italia y la Lega, si, si también es el caso de la Lega que, o, o cómo usa la Lega, eh, digamos, este, este elemento nacionalista, si es que lo usa, ¿no? Sí, desde luego que sí. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Primero, pues sí, o sea, yo evidenciaría tras través de lo que ya, ya ha sido dicho, o sea, la, de, la fluidez de ese tipo de movimiento y yo me atrevería casi a decir que si sí es un movimiento político, pero como que y, en primer lugar se ponen los valores y las tradiciones y un concepto más cultural, yo diría que se podría también enfojar... Como una subcultura, que no es una subcultura, pero bueno, se puede vivir como tal por el hecho de que es una minoría, ¿no? Pues en ese momento quizás se puede ver como no, no, no peligrosa o todavía no peligrosa porque no es completamente activa, pero sí es presente. Sobre el tema del de, nacionalismo y el, eh, y el etnocentrismo, sobre todo, pues si en ese caso, sobre todo, tú has hablado de Bannon y, y si sí, es uno de los ejes más importantes, pero es, es parte de y ese sentimiento casi de revolución, ¿no? Pues es un sentimiento muy romántico que en muchos casos en Italia, o sea, se si puede decir que los, que los últimos fascistas son románticos, o sea, por lo menos Roma, es una tontería, pero realmente es casi, ver, o sea, es verdadero, porque tienen un habla tan revolucionario, tan guerrero, tan, tan luchador, ¿no? Es muy sentimental, pues, todas estas emociones de defender, que es lo que casi se llenan todas las páginas en este... O sea, hoy en día, sobre todo en estos días, donde o sea, está pasando todo lo que ha pasado con la Sea-Watch y, lo, y los migrantes, pues, el tema de defender, que los confines en, sean sagrados, son palabras que o sea, se, se graban de forma bastante seria. Y claro, ese concepto de revolucionario, pues es antisistema, también hemos hablado, ¿no? De, y pues es una anarquía, aunque luego tiene que obedecer, ¿no? Hay una regla para presentarse dentro del de, tablero político y actuar, pero... Pero sí, desde luego, esta este, este Arabia Antisistema es lo que quizás eh, es el pegamento ¿no? que llega a tocar más, más personas. Los olvidados, hemos hablado varias veces de lo que se sienten olvidados de, y el sistema, lo que no tienen confianza en, uh, en, el, uh, en los políticos en general, en el sistema, pues ahí, ahí, claro. ahí toca. Claro. Y una... Eh... Cuando hablamos muchas veces de estos partidos, ¿no? de, del FPO austríaco, de la Lega, del reagrupamiento nacional francés, del PVV holandés o del Partido del Progreso ¿no? en, en, en Dinamarca, o tantos otros, ¿no? o Alternativa por Alemania, la cuestión, eh, hay una cuestión fundamental que es, bueno, ¿pero estas tienen un proyecto en común? hay un, pro, O sea, hay, eh, ¿se puede decir que haya... Uh, sí. Sí, que haya un proyecto en común, no solo para Europa, que también, sino digamos a nivel ideológico. Y os, os dejo, al sí, eh, Juan Antón, que pide la palabra. Bueno, a ver, yo creo que la, la clave interpretativa que puede explicarnos por qué ese tipo de discursos están ganando audiencia social, yo creo que no está en la oferta, sino que está en la demanda. Uh -huh. O sea, son las demandas sociales a las cuales se ajustan. Una de las pruebas de esto es que Le Pen se presentaba como el Reagan... Eh, ...en Francia, ¿no? Y ahí luego han pasado a, a otra cosa, ¿no? Lo que decías tú, Miguel Ángel, de que es un tema estratégico y, y, y táctico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es, lo que, es lo, que, lo que hay que entender. O sea, ¿qué es lo que lleva a la gente a comprar ese, ese discurso? Entonces, yo creo que de todo lo que, lo que hemos ido trabajando... ...pues yo creo que hay tres grandes vectores que pueden ser interpretativos. Uno... Lo que decía Itwell en el último libro de Nacional Populismo, que es que existe un déficit democrático, claro, en nuestros sistemas representativos. Un déficit democrático que la crisis ha agudizado, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad y, por tanto, ha aumentado la desafección. Hay una gradual desaparición de clases medias y hay una concentración de poder económico, poder político, poder cultural en las élites. ¿no? Entonces, bueno, lo que decía es de los olvidados. Yo creo que esto es una de las claves, el déficit democrático. El segundo es que esta gente ofrece una repolitización de una sociedad... Esto es lo que dice la Chantal Mouffe, yo creo que la, que la clava ahí. O sea, ofrecen una participación política, una repolitización en una sociedad radicalmente desideologizada donde la política se hace bajo parámetros económicos que lo que ocultan son opciones determinadas de mantenimiento del statu quo. ¿no? Por tanto, yo creo que esto es la segunda, la segunda clave. Y la tercera es lo del Castells, las identidades de resistencia. O sea, en un mundo neoliberal que es la ideología homogenizadora de un sistema neoliberal, pues eh, ofrecen eh, identidades de resistencia. O sea, lo estáis pasando muy mal, pasan de vosotros, todo esto es un montaje en función de los intereses, y nosotros ofrecemos participación política y levantar un tipo de sociedad, donde vosotros jugabais un papel que era el Estado-Nación. Bueno, ante esto, es aquello del, del tango aquel argentino, nostalgia. No hay, peor, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. O sea, claro, es, es de, una, de una demagogia eh, cósmica, pero que enlaza con la realidad. Y eso, si no lo tenemos en cuenta, nos equivocaremos eh, profundamente. Claro, el elemento romántico, un poco, que decía sí. Francesca. ¿no? Y emocional claro. también, y sí, emocional. sí, sí. sí, sí. Sí, ah, bueno, eh, eh, abundando en lo que estaba señalando a Joan, eh, el, el, la desafección está diagnosticada hace bastante tiempo. Hay poca discusión ya sobre que existe una desafección y una distancia cada vez mayor eh, entre, entre eh, el Demos y la clase política. Aunque ahí hay datos curiosos, algún pequeño paréntesis, eh, por ejemplo, respecto a la Unión Europea. Si miráis en el eurobarómetro vais a encontrar cosas curiosas, que es que, por ejemplo, eh, inmediatamente después del referéndum del Brexit, repunta el europeísmo. Inmediatamente después de la elección de Trump, repunta el europeísmo. Entonces, no, no ha tenido gran continuidad, excepto en Italia, por cierto, excepto en, en, en un pequeño grupo de países, entre ellos Italia. Pero bueno, que quizá esté generando algún anticuerpo, pero no, no quería entrar en esto. Hay, eh, junto al sentimiento anti-establishment, hay dos grandes líneas de interpretación eh, preguntándose por la oferta. ¿Por qué se compra esto? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa demanda? Una habla de la economía y otra de la cultura. Una es la, la teoría de la ansiedad económica, eh, Dani Rodríguez, eh, John Belludis, en fin. Que lo que viene a decir es que no solamente como consecuencia de la crisis económica, sino... Eh, eh, Branko Milanovic, mm. sino como consecuencia de las políticas neoliberales y del consenso de Washington, desde los 90, la clase media, y esto está mm, bastante documentado cuantitativamente, la clase media se ha ido reduciendo en todas las democracias occidentales y eso se supone que sería el sustrato para el crecimiento del nacionalpopulismo, derecha radical, etc. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos que la derecha radical crece en Bélgica, en Austria, en Holanda... ...en Polonia, que no lo pasó mal durante la crisis especialmente... ...y sin embargo, ha sido, le ha costado más crecer en Grecia, en España, en Portugal y en Irlanda... ...que son los países que más han sufrido la crisis. Ha crecido en estos países en los últimos tiempos. Pero, yeah. eh, y de hecho hay otro, hay otro problema. Estamos en la cuarta ola. Estos, estos partidos ya existían antes de la crisis económica. Entonces la economía no lo explica todo. Hay otro elemento que es el de la ansiedad cultural, Pipa Norris y Ronald Engelhard, el cultural backlash, que lo relacionan con el, el multiculturalismo, eh, la ansiedad ante la pérdida de la identidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que, en mi opinión? En mi opinión, una estrategia válida, para, una estrategia útil para ver qué es lo que funciona es escuchar a estos líderes. Y si tú escuchas a Gerd Wilders decir Holanda no es un cajero automático para inmigrantes, ¿de qué está hablando? ¿De economía o de cultura? De economía o de multiculturalismo, de los dos. ¿Qué? Y si escuchas a Marine Le Pen decir que eh, los inmigrantes no van a venir a Francia a beneficiarse de nuestro, a parasitar nuestro estado de bienestar, ¿de qué está hablando? ¿De economía o de ansiedad cultural? De los dos. Si ves a Orban poner, llenar Hungría de carteles en las carreteras diciendo inmigrante que vienes a Hungría, no vas a quitar el trabajo a un húngaro. Y lo ponen en húngaro, que los inmigrantes ¿Qué? no lo entienden. <risa> Obviamente, el destinatario es el, el húngaro. ¿De qué está hablando? ¿De economía o de cultura? De los dos. Entonces, probablemente eh, son las dos son las dos causas. Es eh, sobre el sustrato de la desafección, el crecimiento de los problemas económicos y la erosión de la clase media y el hecho de eh, cierta ansiedad ante el fenómeno de la multiculturalidad, que no deja de ser otra cara de la globalización. El inmigrante pone rostro a la globalización. ¿Me pedía también la, la palabra, Steven? Sí, no, Yo andaría un poco en, en lo que se acaba de decir, estoy muy de acuerdo. Es decir, la crisis económica no lo explica todo, ni las políticas austeritarias y austericidas de los últimos diez años casi. Eh, tampoco lo explica todo la mal llamada crisis de los refugiados, porque no olvidemos que en algunos países, especialmente Italia, es justamente a partir de 2015-2016, tras la primera ola de llegadas, cuando la, la Liga... ...empieza a tener un mayor consenso electoral, ¿no? En Grecia, por ejemplo, en cambio no, donde eh, Amanecer Dorado se queda con el mismo porcentaje de votos. Pero bueno, son dos elementos importantes, pero el otro es justamente el cultural, el digamos... Yo hablaría de, de, de la crisis de época que estamos viviendo, es decir, hemos salido del siglo XX... Hemos entrado en el siglo XXI, pero tenemos muchas, digamos, estructuras, tanto institucionales como a nivel de intermediación en la sociedad, que son todavía las desgastadas del siglo XX. Y eso se junta con eh, lo que, se, que decías tú, Juan Antonio, antes, la, la demanda, ¿cuál es? La demanda es una demanda de protección por parte de unas clases sociales, sobre todo clases medias, pero también trabajadoras empobrecidas, y que sobre todo tienen miedo a un futuro que es muy incierto. Y aquí se junta evidentemente el tema económico, el cambio tecnológico, el llamado 5G, lo que afectará en el mundo del trabajo, la desindustrialización que ya es una realidad desde hace tres décadas, sí, sí porque parece siempre que es una novedad lo de la desindustrialización, ha empezado ya hace mucho, pero bueno, seguirá más y tendrán muchas más consecuencias, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, aquí tenemos la necesidad, la demanda de una protección de seguridad. Y eso nos explica por qué Orbán se hace una foto con Salvini en la valla construida en la frontera con Serbia, es decir, protección. Uh -huh. ¿Por qué Salvini utilizó durante tres meses eh, el uniforme de la policía italiana, cosa además entrando en el Parlamento, que era ilegal? Es decir, ¿por qué Vox presenta, Vox que tiene sus peculiaridades dentro de ese, de ese archipiélago de la, de la derecha radical, extrema derecha europea, pero por qué presenta algunos algunos generales a las elecciones? Es decir, la seguridad, la protección. Yo creo que ese es un elemento muy importante para entender este fenómeno y también luego para entender cómo se puede frenar, contrarrestar, combatir. Claro. Pide también la palabra Francesca. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir y... Totalmente. O sea, lo, lo, lo que ya hace falta en Italia, especialmente por el caso de, de Salvini, es un eje de protección, una seguridad y sobre todo una eficiencia. O sea, él, desde que ha llegado eh, a ser ministro de los internos, al final ha hecho lo que ha dicho. Pues es un hombre que ya se ha ganado, más o menos, no totalmente, pero, pero hay en muchos casos sí, pues este respeto que es que, o sea, yo soy un hombre que hago lo que digo, pues eso era realmente, o sea, la ser eficaz, pues lo, lo que faltaba, ¿no? Pues es claro que entonces gane todavía más consenso, aunque en, en zonas, digamos, eh, ausentes o antiguamente más roja. Y el otra cosa muy o sea, muy interesante creo que y es... La complejidad ¿no? de la realidad, o sea, yo creo que también se busca simplificar una, una realidad que es muy compleja, pues el neoliberalismo, pues estar contra de el multiculturalismo, hoy en día o sea, hay que eh, eh, reconocer que es una realidad muy compleja, pues no es fácil entenderla, hay mucha gente que se queda atrás, no porque no quiera, pero porque realmente es muy compleja, pues hay muchos paradigmas y estos movimientos políticos se presentan con, una, con simpleza, son muy sencillo, pues presento y hablo de forma aplicando muchas eh, formas, digamos, figurativas, pues, que llegan a todos, son muy omnicomprensivos, son muy fáciles de entender, y Salvini es esto. O sea, te presento hoy un problema de forma muy simple y la solución todavía más simple. La ley sobre la legítima defensa es esto. O sea, y no se mueve de eh, unas palabras, de unas ciertas palabras, Pues esto realmente da, un, da un, una percepción de lo que quiere el electorado, pues, Estamos perdidos, pues, necesitamos unos puntos ¿no? y decisos, y, y eso es, pues, es un hombre de palabras, un hombre de honor, eh, y claro, todo de eso... Pues. De sentido común, que es una claro. cosa que eh, utilizan sí, mucho, ¿no? sí, sí. Y, y eso Parece lleva que... a otro, un paso más en la, en la retórica de estos partidos y movimientos. La respuesta puede ser compleja, de, perdón, el problema sea cual sea, la respuesta es sencilla. Yo sé cuál es la respuesta sencilla. La sabe todo el mundo porque es de sentido común. Pero si los políticos no lo aplican, ¿por qué es? Porque son traidores a la nación, porque están al servicio de otros intereses, están al servicio de su propio interés o del capital internacional o de yo que sé, o de la Unión Europea, de sí, cualquiera claro. que sea. Le, le, me había pedido la palabra a Óscar, pero quería dejar también una, una reflexión. Eh, a mí me ha sorprendido, en el caso de España, en el caso de, de Vox, ¿no? cómo en los últimos meses eh, ...trataban de elaborar algo así como... ...antes lo habéis comentado con la, la inseguridad identitaria... ¿no? ...y cómo Vox eh, de algún modo trataba como de uh, encarnar... ...o por lo menos favorecer o, o decir que defendía... ...una especie de identidades en apuros... ¿no? ...o identidades que se sienten en apuros... ...por ejemplo, no sé, la identidad hombre... ...o la identidad eh, divorciado... ...o la identidad eh, ciudadano eh, que es taurino o la identidad eh, eh, o persona rural, ¿no? o cazador. ¿no? Hay, hay toda una serie de, de. identidades que se sienten como en bueno, en apuros, ¿no? decadentes, ¿no? Y como, de cierto modo, esta derecha radical eh, trata de apelar a ellas y, y, y trata de. y luego trata de politizar el sentimiento. Eh, de abandono o de, o, de, o de incluso de desprecio que, que tiene. Quería dejarlo esto en la mesa, pero le doy la palabra a Óscar, que me la había pedido antes. Sí, bueno, ya, <risa> o sea, justo en, añ añadiendo con eso, ¿no? la España que madrúa, no eso sea, también es un, una gran manera así, de recuperar ¿no? una imagen así visual de, y, y conectar con este tipo de, de derecha radical ¿no? europea. Lo que quería comentar en relación con lo que se está comentando de la hegemonía cultural o sentido común cultural, y eh, como tiene un elemento ...económico, pero que viene muchas veces detrás ¿no? de esta lucha por los, por los valores. Es como la derecha radical ha sido capaz, de, en algunos países por lo menos, de, de apelar a, a una clase que se sienta abandonada... ...una clase social, la clase trabajadora, que, también tiene unos, que tampoco ha entendido esa revolución cultural del multiculturalismo... ...lo que se achaca a las élites culturales como la clase creativa, los académicos, que son parte también del establishment cultural también parte del enemigo, no solo la, no las élites económicas, no tanto, sino más el, el establishment cultural. Y cómo ha sabido conectar con esa clase trabajadora que se siente abandonada, también por parte de partidos socialdemócratas que han tenido un viraje hacia, hacia políticas más multiculturales, y ven en esta derecha radical una manera de reconectar con lo que son los valores auténticos, o los valores que se han perdido, que no son solo nacionales, sino que también con, corresponden a, a una idea de, de, lo que, de lo que ha sido la clase o cómo han entendido su, su vivencia como como clase y todo esto se produce en un contexto ¿no? que, que además ahora parece que está llegando a España ¿no? de, de sistemas cada vez más multipartidistas con políticas de bloques en el que hay muchos grados de ambigüedad entre los diferentes bloques pero un, un consenso sobre todo los, partidos, los dos principales partidos dominantes conservadores, liberales o socialdemócratas eh, entonces hay cierta ambigüedad pero esa derecha radical todavía tiene problemas para salir de, del bloque de derecha a la hora de, de conseguir pactar entonces, por un lado, puede con conectar eh, culturalmente con cierta, ciertos valores de, de la clase trabajadora o de votos de, de desafección o clase en descomposición, pero al, al mismo tiempo se encuentra con la contradicción de que tiene difícil para, para realmente ser lo que podría gustarle ser, en algunos casos, que sea la nueva socialdemocracia y sigue manteniendo manteniéndose en el eje de la derecha. Claro, me había pedido la palabra Juan Antonio. Sí, bueno, a ver, yo es que a las personas hay que juzgarlas por lo que hacen, ...no por lo que dicen... ...y a los hechos por sus consecuencias... ...no por sus intenciones... ...entonces, claro, ideológicamente... ...tú tienes que establecer... ...quién eres tú y qué ofreces a la sociedad... ...y quiénes son ellos... ...o sea, en la confusión... ...siempre ganará la derecha... ...si tú te defines como un socialista... ...y cuando acabas tu gestión pública... ...te dedicas a asesorar al señor Slim... ...tú no eres de izquierdas... ...esto hay que tenerlo muy claro... ...porque el señor Slim... Eh, es bueno, es quien es, señor Slim, ¿no? Si tú acabas de ministro y te vas a ocupar un puesto de administración en Fex Andesa, es imposible que intentes desarrollar tú políticamente tu organización, el tema de las renovables o muy difícil, como mínimo, ¿no? Por tanto, yo creo que en esto hay que acabar con la confusión y hay que clarificar las cosas. Si no las clarificamos, no vamos bien. La defensa de la caza es la defensa del señorito esto hay que tenerlo muy claro, o sea, mi padre era un cazador, era un hombre, hijo de un secretario de ayuntamiento, que de pequeño iba a cazar y a mí me enseñó, y yo no, porque a mí no me interesa matar animalitos, pero él me enseñó que no hay que matar animales pequeños, que lo que se caza es para comer, y en cambio esta gente lo que defienden son, los as son asesinos, no son cazadores, es otra cosa. Por tanto, hay que hacer una lucha cultural para establecer... O sea, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? ¿Qué defienden ellos y qué defendemos nosotros? Si no hacemos esa clarificación, nos vencerán. Claro, de, después quería tratar el tema de, de, de cómo está enfocando ¿no? esta cuestión, la, la izquierda, que yo creo, o los sectores progresistas, que yo creo que a todos nos interesa. Pero había comentado, Óscar, eh, algo sobre digamos, cuál es la relación entre el ascenso de estas fuerzas y digamos, el declive o el, el, el, la traición, si se quiere, de los partidos socialdemócratas. ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque en el caso francés, que quizás es el que más he trabajado, una de las hipótesis que manejaba el, el Frente Nacional ¿no? para digamos, ir más allá del 10 o 15% de los votos, digamos, para hacerse hegemónico, era, o sea, la premisa con la que parte es que el Partido Socialista le va a ir muy mal ¿no? eh, y, cuando, y, que, y que no va a haber nada creíble a su izquierda salvo opciones muy marginales de ultraizquierda. ¿no? Socialdemócratas traidores y ultraizquierdas minoritarias. ¿no? Y cuando eso no ocurre eh, es cuando tienen más problemas. Entonces, quería preguntaros si creéis que eh, eh, para el crecimiento, para el auge de estos partidos, se requiere una cierta, eh, no sé cómo decirlo, eh, una, un cierto desgaste o una cierta decepción de los partidos socialdemócratas sobre todo en lo que tiene que ver con eh, la, el, el avance de estos partidos entre clases digamos, populares o clases que podían ser culturalmente eh, o que pueden estar educadas culturalmente en la izquierda o una cierta tradición izquierdista Bueno, yo si quieres eh, yo creo que los datos sobre eso no son del todo concluyentes, es verdad que con la crisis crecen es verdad que hay una crisis hay un descenso de votos en la socialdemocracia, también en, el, en, en, en la democracia cristiana, pero es verdad que estos partidos han crecido en época de bonanza económica también. Yo insisto en que estamos en la cuarta ola y que si nos vamos a los años 90, ahí teníamos al, al, al FPO ganando elecciones, mm -hmm. eh, teníamos al, al MSI italiano reconvertido, eh, Fini. Lo teníamos, creo que fue vicepresidente llegó a ser eh, vicepresidente también del Parlamento Europeo. Es decir, en... no es algo nuevo, aunque es verdad que es muy, puja, muy pujante en este momento. Eh, y no eran necesariamente periodos de, de, de crisis económica ni periodos de crisis de la socialdemocracia. En, en Francia es verdad que es un caso mmm, bastante expresivo, pero también discutido. Tú, mmm, tú lo sabes bien, hay un debate ahí entre Pascal Peguino y Nona Mayer sobre si se trata de eh, votantes de izquierdas que se pasan al Frente Nacional o votantes, que vot votantes de clase trabajadora que nunca votaron a la izquierda claro. y que, se van a que, que en este momento votan al Frente Nacional, mientras que el tradicional votante social de del Partido Socialista se va a la abstención. Es lo eh, en cualquier caso, aunque arañen, que arañan votos en la clase trabajadora, no es generalizable. Esto es tiene bastante de mito esta... esta ...este pensamiento. No se, no, se, no se produce en el caso de Trump. Es verdad que hay un, unos cuantos votos que en una serie de estados... ...que resultaron ser claves, entre ellos Pensilvania, yo estaba allí en aquel momento, muy poquitos pasan de demócrata a republicano. Pero el macizo del voto de Trump eh, sigue siendo republicano tradicional y aumenta el voto a, a medida que aumentas en la clase social. Lo que vemos en la mayor parte de los países europeos no es que es la clase trabajadora quien vota a los partidos eh, radicales de derechas, aunque tienen voto, como cualquier otro partido, eh, ni tampoco los, que, los, los left behind, los, los eh, abandonados de la globalización, es quien siente ansiedad, quien tiene miedo ...por verse en esa situación. Es más bien, eh, se, se ve incluso en el, en, en, en el Brexit, se ve en Austria también. Eh, entonces, ahí hay varios clivits, hay varias líneas de ruptura, pero no hay, un, yo, no hay una correlación clara... ...entre eh, clase trabajadora desengañada, eh, que abandona la socialdemocracia y que vota derecha radical. Entonces, la cuestión es el, el, el miedo, fundamentalmente. El, el, eh, yo, el... yo creo que al final vamos a Steven llegar a eso. Prueba. Steven lo planteaba y cuando nos preguntes sobre las... Cuando lleguemos a qué puede hacer la izquierda, <ríe> la respuesta va a ser combatir el miedo. Tiene que ser combatir. <ríe> ya, lo, ya se la Ya sí, lo has adelantado. Sí, porque es que, es que esta es la clave. Es, es, eh, son votantes que han perdido un escenario de seguridad identitaria, económica. Mm -hmm. eh, Llega, ¿no? de social. valores, exa exactamente, social, y que buscan asideros. Sí. y, y por, Esto les lleva la al mensaje simple, el sencillo, al de yo te lo resuelvo, esto es de sentido común, esto lo hace cualquiera, les lleva a la estaca, al autoritarismo, en fin, les lleva al marco eh, en el claro. que se mueve bien la derecha radical. Pero llegaremos a eso. Me ha pedido la palabra Steven, eh, si me permite. Es que me, me ha surgido una, una, una pregunta sobre los programas. Claro, eh, eh, Miguel Ángel ha dicho... Eh, bueno, la, la, la derecha radical ya tenía buenos resultados, en, por ejemplo, en el, creo que fue en el 99 en Austria con Haider y en el 2002 en Francia con, con Le Pen, ¿no? Eh, pero incluso podemos ir al 86, eh, es decir, ya tenía buenos resultados. Eh, en ese sentido, no es demasiado nuevo, aunque sí que se podría decir que tienen algo mejor resultados ahora. La cuestión es, para mí... ¿tienen, o sea, ¿con qué, ¿Tienen programas diferentes? Es decir, cuando el FPO llega eh, o tiene un, se convierte en la segunda fuerza política ¿no? en, en Austria eh, o eh, el Frente Nacional llega a la segunda vuelta, eh, ¿tiene un programa parecido a los que tienen ahora o han cambiado? Eh, Steven, que me había pedido. Bueno, aprovecho así te contesto a ¿no? eso. Eh... A ver, eh, yo creo que ahí el tacticismo es muy importante, sí. no lo mencionábamos antes, es decir, estos partidos y estos líderes se adaptan a los tiempos, mm -hmm. saben leer bien los tiempos, tienen también buenos equipos de comunicación detrás, sobre todo en los últimos años y en las redes sociales lo estamos viendo, por al menos algunos casos, sobre todo el de la Liga está clarísimo, Estados Unidos también, etcétera. Uh, y entonces yo creo que, que, que hay unos rasgos comunes, evidentemente, unos mínimos comunes denominadores y luego se van adaptando, al menos en el discurso público. Otra cosa luego es lo que hacen cuando llegan al poder. Y ahí dependerá del momento histórico, de la coyuntura política nacional, europea e internacional. Entonces mmm, yo creo que se mueven, eh, pensemos en el caso de la Liga. La Liga, que es cierto que ha vivido una transformación muy fuerte también, eh, reorientándose claramente hacia la extrema derecha, pero era un partido eh, secesionista, autonomista de la uh -huh. susodicha padania, eh, que no se presentaba ni debajo de los apeninos. ¿no? En cambio ahora es un partido nacional-nacionalista, se si dice que la Liga se ha lepenizado. Claro, ha cambiado mucho su discurso. Uh, y a, había cambiado ya antes, porque de los Terroni, los, uh, de forma despectiva, los dulces sur de Italia en los años 80, principio de los 90, pasa luego, sobre todo tras el 11S del 2001, a hablar en cambio de los, uh, de los musulmanes ¿no? y de los inmigrantes. Ya entonces había habido un giro un giro que luego se establece. Entonces, yo creo que eso es importante. Pero luego añadiría otro elemento, que es respecto a la, a la ola, digamos, de los años 90, principios de los 2000, eh, la extrema derecha o derecha radical ahora tiene mucha más legitimidad eh, y está mucho más normalizada. Es decir, cuando Haider eh, entra en el gobierno en el 99, eh, hay unas sanciones europeas. Exacto. Cuando Orban llega al gobierno o Kaczynski o Salvini, no hay sanciones europeas, puede haber roces según el tema de los presupuestos, pero eh, está normalizado y está normalizado también de, entre los votantes. ¿no? Eh, eh, ¿Qué le, le pena respecto a la hija, respecto al padre cuando llegaron a, a la segunda vuelta de las presidenciales? Ha sido muy distinta, eh, no solo el resultado electoral, sino también la percepción de la sociedad francesa. Y han pasado tan solo 15 años, uh -huh. 2002, 2017. ¿no? Yo creo que, es, que eso es importante. Y luego, añado una cosa, conectándome a lo de antes, yo creo que el tema del sentido común, que Salvini, por cierto, reutilizó en la manifestación que montó eh, ahora, antes de las elecciones europeas, ¿no? la alianza del sentido común, creo que, que la, la, la llamó. Uh, es muy interesante porque salió hace no mucho un artículo de Bernardo Gutiérrez, no sé si en El Salto o, o, donde, o donde lo sacó, uh, que comentaba, hacía una reflexión muy buena, que decía, la gente común, y sobre todo en España eso era, era, era muy visible, hace siete, ocho, seis años, es decir, ciclo 11M y ciclo de las protestas, la, era la izquierda que hablaba de gente común. Hoy en día, el, el, el, la idea de la gente común, del sentido común, es una cosa que utiliza más bien la, mm. la derecha radical, extrema derecha. Vox eh, eh, lo hace y no lo hace. Vox es un poco, tiene muchas peculiaridades dentro de, de ese mundo. ¿no? Mm. Pero yo creo que, que ahí es una cuestión clave también por el tema miedo-esperanza y cómo recuperar una esperanza que parece difícil cuando un ciclo eh, que se había abierto en 2008-2010 se está cerrando o quizá ya se ha cerrado. Claro. Eh, sí. ¿Qué... Francesca, sí, no sé si... Pues sí, me conecto un poco a lo que estaba diciendo y justamente hablando de, de fluidez, ¿no? que es lo que he dicho también en principio, quizá no lo he desarrollado muy bien. Y justamente es eso, o sea, ahí hay un giro, ¿no? estamos volviendo de un partido que se ubica eh, a la extrema derecha, pero que eh, fomenta temas que son antiglobalización, anticapitalismo, eh, valora y el, y el trabajo de forma o sea, fundamental. Pues esto son valores que en Italia sobre todo lo, lo que ha pasado en 2014 y que ha vuelto a pasar ahora de forma mucho más eh, importante en Red Gemilla que era, bueno, es una región que históricamente siempre ha sido roja, pues se le llamaba Red Belt, pues este shift, este cambio que ha habido es a saber insertar insertarse en valores casi del Partido Comunista, sin casi, o sea, ha sido eso. Pues valorar eh, la agricultura, la ganadería, así se ha conquistado también Cerdeña y mucha parte de, bueno, en alguna zona del de, sur. Pues en ese momento, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos, eh, nos estamos enfrentando, allí sí que es curioso eh, preguntarnos ¿no? cómo llamamos esta derecha, pues es extrema derecha, pero nos está hablando de, de temas también hasta ahora completamente desopuestos. Pues, sí, eso, eso es, es, es, es totalmente curioso, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo lo llamaremos? No sé. Yo creo que ahí hay un debate, pero decía, decía antes, Steven, quería aterrizarlo con, con, la, con España, ¿no? Eh, mencionaba a Vox, ¿no? Y yo creo que en esa, digamos, en ese, en ese trabajo comparativo entre este, esta familia política, digamos, europea y Vox, como un partido que no es nuevo, pero que... Básicamente hablamos de él desde eh, octubre, desde Vista Alegre. A nivel programático, sobre todo a nivel programático, también a nivel retórico, pero a nivel programático, ¿con, con qué partido, ¿cómo, cómo ubicamos a Vox? Muy distinto. ¿Se parece a estos, a estos partidos como, como la Liga, como el FPO, como Alternativa por Alemania? No solo es de ¿O es otra cosa? Es eh, otra cosa. Yo, es mi bien. opinión es que es otra cosa. Bien. Y ahí se, se, es otra cosa en varios niveles, muy, muy rapidito. Eh, ...económicamente Vox es un partido neoliberal, ultraliberal... ...mientras que los partidos de la derecha radical al uso en este que surgieron muchos de ellos como neoliberales en lo económico, ya están en el chauvinismo del bienestar, en la defensa de la protección social, pero para los franceses. Eh, por la extracción social y por el perfil del votante, Vox no se parece tampoco a los partidos de derecha radical. Vox es un partido, de, en este momento, la mayor parte del, votan, del, del voto de Vox procede parcialmente de áreas rurales, pero mucho de ciudades de menos de 200.000 habitantes, ciudades medias, con un poder adquisitivo de clase media media alta ganan más de, de 2.000 euros al mes que está por encima del, del sueldo medio. No coincide el perfil. Los valores que defienden, bueno, se mencionaba aquí antes, los valores que defiende Vox se corresponden más con... Eh, podríamos llamarlo una escisión del ala derecha del Partido Popular. Son valores de derecha tradicional española. No son valores que, como decía Francesca, se orientan a una especie de revolución política, social y cultural. Son otra cosa. Son, eh, y, de hecho, ellos se han ubicado en el Parlamento Europeo con la derecha tradicionalista, polaca, etcétera, etcétera, no con la derecha radical que venimos aquí, como decía Bannon, por cierto, una persona muy sobrevalorada que venimos no aquí, que pero Bannon pero decía, nosotros no somos gente de orden, somos gente de revolución, venimos a acabar con el Estado. Decir. Claro. Entonces, es una diferencia muy importante. La de Vox se parece mucho más a Bolsonaro que a la derecha radical europea. Oscar, creo. Sí, sí, eh, sí, sí yo creo que hay un partido este. en, sea, en esa parte estoy totalmente de acuerdo, ¿no? que como una ola de Trump, eh, Bolsonaro y, y Vox que, que, que apuntaban hacia un tipo diferente de derecha, también hay un caso curioso en Dinamarca, sale un partido crítico con el partido tradicional de derecha radical, porque no eran suficientemente duros en políticas de inmigración, lo cual es mucho decir en Dinamarca, y también eh, porque su economía todavía era como muy centro izquierda y querían una economía neoliberal, entonces eh, ofrecen esa, esa combinación entre el neoliberalismo explícito a nivel económico. Y ese tipo de conservadurismo, nacional conservadurismo a nivel de, de los valores, ¿no? Que es bastante nuevo. También es verdad que el partido progresista en, en Noruega también tiene una, una línea liberal o neoliberal, uh -huh. pero no llega al nivel del nacional conservadurismo de Vox, pero, pero sí que se, se diferencia de otros partidos porque sí que... Sí que está abriendo esa línea neoliberal y, y retomando un poco la idea de, de, esta, de la crisis de la socialdemocracia, que no solo es la crisis de la socialdemocracia, sino que también hace falta la crisis de algunos de los partidos conservadores o liberales. Mm. Y, ese, y por eso no solo la, la clase trabajadora, ocupa un espacio más amplio y, y están basados muchos de ellos en valores que van a través de clases, no solo la clase mm. trabajadora, sino valores que apelan a diferentes tipos de clases. no comentabas lo de la crisis de los refugiados, por ejemplo, no, eh, no afectó igualmente a todos los... Partidos de derecha, en algunos subieron y en otros no, pero los, los países que reaccionaron de manera más progresista, como el caso de Suecia o, o Alemania, terminaron al final los propios gobiernos por asumir medidas similares a las que estaban tomando los partidos donde la extrema derecha tenía voz y voto. Entonces, no solo es, está la parte de los propios partidos donde termina el límite del partido, sino cómo esos valores son capaces de extrapolarse y convertirse parte ¿no? de, de, de ese sentido común de esa hegemonía que, que, que predomina el tema migratorio en, en todos estos países, ¿no? Pero, pero ¿no es, no es eh, Vox parecido, en cierto modo, a, a como podría ser la Liga eh, Lombarda de los comienzos de, de los 90 claro. o el Frente Nacional de los 80, a nivel programático? No exactamente. Yo diría que no exactamente. ¿No? Y, por último, quería eh, plantear una última cuestión antes de pasar a las preguntas. Que es, efectivamente, bueno, eh, ha salido, ¿no? la cosa, no dicha así, pero básicamente ha salido que, bueno, que ciertas cosas, parece que ciertas cosas esta derecha radical las hace bien o eficientemente, o que ha intuido bien eh, cuáles son ciertos anhelos, ciertos deseos. Eh, ¿En qué situación se encuentra, se encuentra la izquierda eh, actual y cómo, cómo creéis que, lo está, que está enfocando, digamos, la competencia de este tipo de partidos? Yo creo que estamos eh, surgiendo de la, de la confusión y reitero la idea que en la confusión siempre gana la derecha, porque la derecha defiende statu quo y la izquierda lo que pretende es transformarlo. Transformar siempre es mucho más difícil que no eh, defender. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿qué es lo que hay que hacer? Pues continuar con esta clarificación y señalar claramente quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Si esto hay confusión es que no hay nosotros, todos somos ellos. Eh, eh, por ejemplo, eh, una cuestión que creo que hay que clarificar es cuáles son las consecuencias sociales de determinadas políticas eh, públicas. O sea, nosotros defendemos una sociedad democráticamente avanzada. ¿Eso qué significa? Pues significa reducción del abanico salarial, una serie de salarios sociales, eh, eliminación gradual de privilegios. Eso es lo que nosotros defendemos. Esta gente que defienden exactamente lo contrario. O sea, porque, ¿qué, qué, ¿qué concepción del hombre tienen? Ellos creen que el ser humano es un ser agresivo, desigual y territorializado. Y creen que el mundo funciona cuando una mayoría de imbéciles están al servicio de una minoría selecta. Eso es lo que ellos creen. Por tanto, el privilegio es el fundamento de su modelo político. Nosotros creemos exactamente lo contrario. El problema es cuando tú adoptas un tipo de políticas que refuerzan lo, ...lo que aquello que en teoría estás, estás combatiendo. O sea, la democracia históricamente ha consistido en la eliminación gradual de los privilegios. Pues entonces tú no tienes que reforzar los privilegios. Tienes que plantear eh, alternativas. Y ante esta visión del hombre, que es una visión depredadora, de, de animales... ...nosotros defendemos otra opción. Que el, el mundo ha avanzado cuando hemos sido solidarios entre nosotros. Cuando hemos avanzado colectivamente. Y eso es lo que pensamos, y eso es lo que queremos, y eso es lo que hay que defender... No solo en ideas, sino en actos, en comportamientos individual y colectivamente. Y respecto a qué hay que hacer, entre otras cosas, hay que abandonar sectarismo. O sea, sabemos que si queremos avanzar hay que trabajar con mentalidad de frente amplio. Y no creernos que tenemos la, la verdad absoluta. Pero frente amplio con unos objetivos muy claros. Democracia avanzada, lo que significa gradual eliminación de los privilegios. Y a los que tienen los privilegios eso no les gusta nada, claro. ¿Eh? Eh, bueno, eh, lanzados. Bueno, eh, Oscar, dale. O sea, yo en lugar de qué hacer ¿Qué voy, a decir, eh, voy a decir qué, qué hacen ¿no? y luego a partir de ahí podemos pensar si, si lo que hacen está bien o está mal. ¿no? Por poner Ahora con el sanchismo aquí en, en España, ¿no? pues hay una especie de sentimiento de, de regreso de la socialdemocracia. ¿no? La socialdemocracia sí. ha ganado en Noruega, o sea, perdón, en Finlandia, en, en, Dinamarca. en Dinamarca y en Suecia. ¿no? Entonces, eh, junto con, con la portuguesa y la española, hay una sensación de que Ahora ha terminado este momento de, de extrema derecha y, y volvemos. ¿no? Pero solo por, eh, por poner un punto de reflexión, ¿no? la, de, la socialdemocracia danesa ganó asumiendo las políticas de sí. inmigración y de refugio mm. como parte de su programa que pertenecen a, a la extrema derecha, normalizando ese tipo de políticas y con una lineatura mm. que ha sido marcada desde el principio y que gente ha votado porque sabían que iban a mantener la misma política de, de inmigración. En el caso de Suecia, es lo que se llama el excepcionalismo sueco. Ellos se han negado a, a, a, partar, a pactar con la extrema derecha radical y han tenido otro tipo de estrategia que ha sido diferente. ¿no? Ha llevado muchísimo tiempo eh, formar un, un gobierno y es un gobierno incluyendo a partidos liberales. Y no, es un par, y no es un gobierno como el gobierno alemán de la gran coalición, sino es un gobierno en contra, juntando a partidos... Eh, que están en contra de que la, la derecha radical forme parte del gobierno. No hay un componente ideológico positivo, sino negativo mm. en este sentido. ¿no? Y luego tenemos el caso de, de Finlandia, en el que ha ganado, im implicando que la, la derecha radical se vuelva a hacer fuerte eh, en, el contexto, en el contexto finlandés y otra vez con un gobierno muy difícil de, de, de formar, incluyendo a, a partidos también liberales, de que Finlandia tiene más flexibilidad eh, ideológica que otros países pero pero crea un escenario en el que aunque se percibe una cierta esencia una vuelta de la socialdemocracia deberíamos ver qué tipo de socialdemocracia está volviendo y, y, en, y en este tipo de debates políticos que es qué, qué elementos están impregnados de esta derecha radical que son sobre todo en, en, en políticas de integración, son a nivel institucional, muchas veces son inconsecuentes, y te termino ya, en, a nivel de políticas, son inconsecuentes si miramos cómo han formado parte de gobiernos, qué tipo de políticas económicas han apoyado, se contradicen muchísimo, pero ¿en qué son consecuentes? En, en políticas de inmigración e integración. Y eso, eh, da igual si son los últimos ocho, diez años, siempre ha mantenido una línea dura y esa línea dura se ha ido imponiendo. ¿Qué hacer? empezar a revertir, revertir la lucha de valores en ese, en ese campo, ¿no? Y ofrecer una alternativa que, que crea una sociedad más incluyente o pluralista. Claro. Bien. Bueno, yo, eh, Oscar lo mencionaba en su intervención anterior y en esta también, uno de los peligros reales de la derecha radical no es la propia derecha radical, es la contaminación de la derecha, es el mainstreaming de la derecha radical, es normalizar sus valores y no solo normalizarlo a nivel de la batalla por las ideas, que diría Jean-Marie Le Pen, mm. sino a nivel programático. Mm. Mark Ruth gana haciendo suyo parte del ideario del, del Partido de la Libertad, en Holanda igual. Eh, en Francia, bueno, os acordaréis en las últimas elecciones a las que, se, las que pierde Sarkozy las perdió asumiendo buena parte del liderario del Frente Nacional hasta el punto de que Jean marie Le Pen decía, si no hace falta que yo esté en la segunda vuelta, si ya está Sarkozy por cierto, el primero en recibir a Jean-Marie Le Pen en el Elíseo, es decir, ese proceso de normalización eh, y de eh, asunción de su programa. Ese es un peligro real que se está dando, es algo que se está produciendo. ¿Qué puede hacer la izquierda? Bueno, pues yo aquí vuelvo a lo que señalaba Steven al principio, que es, eh, yo pienso que es la clave. Hablemos del de ámbito económico, hablemos del ámbito cultural, hablemos del ámbito identitario. Hay incertidumbre y hay ansiedad, y ante la incertidumbre y la ansiedad, lo lógico es la vuelta a lo simple, a lo sencillo, a lo duro, al campanario, a lo donde yo me siento seguro, mi tribu. Eh, ¿qué, hace, qué, se, qué, ¿Qué puede hacer la izquierda? Combatir la inseguridad y combatir el miedo. ¿Cómo se combate la inseguridad y, la inseguridad y el miedo? Pues, eh, en, mi opinión, en mi opinión, hay que volver a eh, políticas de bienestar fuerte, políticas sociales muy fuertes. Probablemente con eso no acabemos con todo, pero sí con una parte, al menos con la parte de ansiedad económica y la parte de rechazo a la inmigración que tiene que ver con la competencia por recursos que son cada vez más escasos. Si los recursos no son tan escasos, a lo mejor reducimos esa percepción de competencia y reducimos el rechazo a la inmigración. Y por otra parte, y lo señalaba Joan, yo, yo creo que es muy importante ser pragmáticos y tener mentalidad estratégica. ¿Cómo podemos evitar que se convierta en, en, en mainstream la derecha radical intentando atraer a liberales e incluso al centro-derecha, que se está lepenizando? Intentar, intentar llevarlos a un pacto por el bienestar similar en otras circunstancias que no tienen nada que ver, pero la idea sería esa, al de la Segunda por guerra Mundial. La precondición es que ellos perciban que están en peligro. Y la realidad es que lo están, porque se los están merendando. Pero claro. tienen que percibir que están en peligro para volver a entrar en, claro. en ese marco. Estamos ya casi llegando a la hora, pero yo creo que hay tiempo para dos o tres intervenciones. Steven... Muy breve. Eh, eh, no, eh, yo creo que, que es muy importante que entendamos que esta nueva derecha 2.0, como la queramos llamar, ha venido para quedarse. Y podrán mo modificarse o cambiar los nombres de los partidos, lo estamos viendo en Holanda, donde Wilder se ha pillado un batacazo y ahora el foro por la democracia, pero más o menos es que hay un trasvase de votos, por lo que parece, entre unos y otros. Pero estas fuerzas y entonces este, este tipo de proyectos, digamos, eh, seguirá, seguirá un buen tiempo, porque los problemas de fondo no, no van a cambiar de momento. Uh, y, y una cosa muy importante a tener en cuenta, antes se preguntaba y luego quizá nos hemos ido un poco por las ramas con otras cosas, el tema de proyecto. Yo creo que un proyecto que los puede un poco, digamos, unificar digamos estos diferentes partidos es el de, la idea, uh, utilizando una expresión de Orban, de la democracia y liberal. Sí. Es decir, no es que aquí se vayan a constituir... De, uh, dictaduras autoritarias como en los años 30 o sea se juega con las reglas de la democracia pero limitando determinadas conquistas del liberalismo y por otro a nivel europeo y quizás eso no lo hemos remarcado lo suficiente hasta ahora eh, ya no se habla de salir de la unión europea o del euro sino de tocar poder y es lo que intentó se intentó obrar las elecciones y, y afortunadamente no se le ven la jugada. O sea, que esto yo creo que es muy importante. Y rápidamente, de forma telegráfica, ¿qué se debería hacer? Yo creo que una cuestión es que no se tiene que magnificar la extrema derecha o sus líderes. Bannon, estoy absolutamente de acuerdo, es un apestado en su país. Eh, recientemente también el cardenal Raymond Burke le dijo que no quería saber nada de él y eso quiere decir mucha financiación perdida. Eh, a nivel europeo el proyecto de The Movement ni se llegó a presentar y se sumaron solo cuatro gatos, entre los cuales todos los italianos, porque Italia es un país muy americanizado, entonces parecía que Bannon molase, sí. uh, y luego uno de Montenegro y poco más. Pero por otro lado no se tiene ni, infra, ni, ni que infravalorar. Entonces ahora, por ejemplo, se dice, vale, en el caso español, Vox, bah, nos hemos salvado, al final, sobre todo en la, el 26 de mayo, ha obtenido pocas cosas, aunque va a pesar en muchos gobiernos locales. Eh, ojo... Porque han venido para quedarse y eh, Vox podría ser dentro de cinco años otra cosa. Podría ser utilizar otro discurso, buscar otro tipo de electorado, aprovecharse de otro contexto político y eh, conseguir mejores... Eh, votos. Eh, y rápidamente, el tema de la batalla cultural, yo creo que, sea, que es clave en Estados Unidos, pero lo hablarán en la mesa siguiente. La, la derecha radical ha, ha, tiene la, ha tenido la hegemonía, lo hemos visto sobre todo a partir de 2016. Entonces ahí hay un trabajo. La izquierda ha perdido la batalla cultural, uh -huh. quizás en algunos países más que otros, y aquí es un trabajo muy importante. Por otro, Uh, el tema de, con, de controlar uh, cómo le llega el dinero a esta gente, uh -huh. uh, y, y esto existen leyes para hacerlo, y por otro lado la gestión de, los de, los más, de las redes sociales, porque mm, ahí, por ejemplo, el caso de Salvini, o el caso de Trump, o Bannon, Cambridge Analytica, ahí hay un vacío muy importante, y eso cuenta mucho. Por otro, el rol de los más media, y cómo hablan de estos acontecimientos, pero se hablará esta tarde, y por último, que la izquierda no tiene que comprar... Nada del discurso de la derecha radical o extrema derecha. Es decir, eh, lo que intentó hacer Aufstein y sigue intentando hacer en Alemania me parece tirarse un, pegarse un tiro en el pie, un suicidio político por parte de la izquierda y lo que intentaron hacer como globo sonda Monereo y Anguita hace, hace ahora unos meses, que ha sido un globo sonda para ver si eso cuajaba en España y afortunadamente... ...recibieron respuestas muy duras, ¿no? Es decir, no podemos comparar ese tipo de discurso sobre la, la inmigración para, para esperar que las clases trabajadoras no voten esos partidos. Ahí sencillamente le estás allanando el camino. Uh -huh. Y una última intervención, Francesca, ¿querías añadir algo? Sí, no, bueno, en, en buena parte lo de los de los social media, pues preguntarnos si efectivamente el, por parte de la izquierda no se debería diabolizar, como digamos, muchas veces, el, el rol que tienen las redes sociales, ¿no? Pues pensar que si estos partidos han ganado bastante consenso a través de ellas, quizás se debería empezar a jugar también en ellas. Por, por la otra parte también porque también estamos delante de una o sea de, de un binomio no hecho por eh, la extrema derecha y utilidad utilizar redes sociales y se ven como una, una técnica un poco sucia de acercarse mientras que eh, la izquierda más intelectual más más cultural digamos no las utilizas porque no son medios que están eh, formalmente reconocidos como medios de, de comunicación válidos, ¿no? O institucionalizados o formales, no sé cómo podemos llamarlo. Pues no sé si en ese sentido, quizás puede ser una buena idea empezar a jugar en ellos para también lograr cambiar las reglas que ahora hay en ellos, porque o sea, son, son medios terribles, re, re, realmente lo que se están sacando es un provecho atroz. Y, o sea, simplemente fomentan un habla que magnifica el horror, el terror pues quizás si la otra parte también entrase en juego en eso, se podría llegar también a, a, a legalizar un poco más el lenguaje, a, a matizarlo. Por otro lado, en último, no sé si esto puede ser un, una, un punto interesante o menos, pero también hay una parte de eh, ecologismo y por otro lado de feminismo que o sea, está ahí y, y es pendiente y divide mucho, o sea, entre me pongo en esa parte de el, el, el tablero o no no hay que olvidarnos que la, la mayoría de la de la derecha es, responde a una necesidad todavía presente de querer un patriarcado y habla como padres Salvini es un ejemplo pues entonces eso sí que también son dos movimientos que creo que se que puedan ser eh, como tanques no de, que reciben votos de los eh, confundidos claro pues, bueno ¿Quieres decir algo? No, no. Eh, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a abrir el turno de, de preguntas. Eh, yo creo que, aunque, como siempre, en este tipo de, de, de eventos, ¿no? quedan muchas cosas en el tintero. Así que yo creo que es un buen momento quizás para, para eso, para, para tratar de, de bueno, de hablar de todo aquello que nos ha hablado de, o de ahondar en cosas que quizás no, no ha dado tiempo a hablar más de ellas. Entonces, nada. Eh... Bueno, muy interesante la charla y se han tratado muchos temas. Eh, solo querría añadir un comentario a un nivel quizá más filosófico o metafísico respecto a estas derechas, eh, que me viene a partir del hombre este de Vox que quitó el cuadro de Todos somos iguales ante la ley y subió el del Rey, que manifiesta una voluntad de servilismo, ¿no? Eh, por supuesto, eh, como sería el discurso de la servidumbre voluntaria, por ahí es interesante ¿no? analizar pero eh, miraba su perfil de Twitter y citaba a Nietzsche, ¿no? Entonces, hay unos nietzscheanos de derechas eh, que ofrecen un horizonte de, de nilitud, se podría decir, eh, cantando el, el novio de la muerte en sus <risa> mítines, y eso tiene fuerza, y además manifestando una voluntad de poder eh, explícitamente ¿no? y de conquista. Eh, eso atrae mucho, es eh, un atractor emocional eh, poderoso, frente al que la izquierda, pues ya eh, su horizonte en ilitud, pues no tiene un vacunin, por supuesto, ni, ni tiene una voluntad de conquista revolucionaria. Quizá lo más parecido sea, y creo que por ahí podría venir la respuesta a la izquierda y no tanto por la socialdemocracia, eh, pues un 15M, ¿no? Eh, su horizonte en ilitud se manifestaba en el no nos representan y su voluntad de poder eh, no como conquista y dominio, sino como transformación en el otro mundo es posible, ¿no? Entonces creo que esas dos manifestaciones de la izquierda se quedaron un poco en el tintero eh, y que la izquierda está un poco atrapada en debates más, eh, si seguimos con la metafísica, pues más hegelianos y dialécticos o más lacanianos, laclausianos del significante y se ha dejado de lado todo un potencial de imaginario cultural que es, mm, quizá por ahí se podría contener este avance de la derecha. Pero bueno, esto es todo muy metafísico solo por añadir ese componente al debate. Sí, hola. Eh, ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Eh, nada, bueno, en primer lugar, muchas gracias por las intervenciones que me han parecido muy interesantes. Y eh, yo tengo una pregunta que creo que no se ha resuelto, aunque es, a, a lo mejor precisamente por lo obvia que es, ¿no? Pero bueno, yo no lo sé y me gustaría saber, realmente, ¿cómo son estos partidos a nivel interno? Es decir, ¿qué tipos de vínculos desarrollan con actores sociales? ¿Tienen algún tipo de...? ¿Cómo es la relación con la militancia? ¿desarrollan operaciones mediáticas o tienen, son ambiciosos en ese sentido? ¿O cómo son los, ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Lo pregunto porque cuando hablamos de la derecha radical, y bueno siempre es lo normal retrotraernos a la crisis de los años 70, a la llegada del neoliberalismo, y a veces se pierde un poco el hecho que con esa transformación económica también viene una transformación en el modelo de partidos, que a día de hoy, pues desde la derecha tachariana a la izquierda que adopta la tercera vía, se dedican a rebajar expectativas y esto es la gestión de lo posible, rompemos nuestros vínculos con los vínculos orgánicos, con actores sociales. ¿no? En España es obvio el, el caso del PSOE con Felipe González, UGT y demás. Eh, y yo veo que ese es una, como un elemento que a veces falta en la reflexión de, incluso de los partidos de la izquierda. Es decir, en el caso de España, bueno, podemos intentar desarrollar un modelo de partido diferente a la famosa máquina de guerra, eh, con un modelo vertical y un liderazgo muy plebiscitario que funcionó relativamente bien en el corto plazo, pero a largo plazo ha demostrado ser nefasto ¿no? para la es la organización interna, eh, bueno, en mi opinión. Y, y, claro, quería saber si, si es, cuál, cuál es la estructuración de los partidos en la derecha y si existe este tipo de reflexión detrás de las operaciones que ellos hacen. Sí, eh, solo una pregunta en cuanto a un elemento que hasta ahora no ha salido encima de la mesa, que es el, el, la importancia cultural para estas extremos de derecha de la religión. En el caso español eh, es claro que man, eh, intenta captar el nacional catolicismo clásico y, y tiene mucha vinculación con, con esa cultura. Eh, quizás es un vector, además, para entender las relaciones con los polacos, que tiene un vector importante, pero en el resto de, de extremas derechas de Europa, el factor, ese vector religión, ¿qué peso tiene y qué, cómo, cómo puede ser de funcionar? ¿Alguna más? Vale. Eh, pues me había pedido Juan Antonio la palabra, ¿no? Para no, es que es y de, la, todos, ¿no? Bueno, de la metafísica <risas> y de Nietzsche. Nietzsche es un genio, entonces puede dar lugar a lo que quieras. O sea, eh, Alain de Benoit es presidente de la Sociedad Nietzscheana Internacional. Al mismo tiempo Nietzsche tiene una gran influencia sobre los eh, Acratas. Por lo tanto, puedes hacer las lecturas que tú quieras. Nietzsche tiene una cita que nos puede ir muy bien en la genealogía de la moral, dice, cuando observes el abismo, el abismo te observa a ti. Cuando trates con monstruos, cuídate tú de no convertirte en un monstruo. Yo cuando John habla de Nietzsche, lo suscribo, y... pero planteabas un tema muy, muy interesante eh, relacionado con esto, el componente cultural que ha estado sobrevolando, sobrevolando las intervenciones, hemos llegado a plantearlo, la batalla por las ideas, ellos utilizan... Y esto también tiene que ver con lo de Nietzsche, cada uno lo lee como, lo lee con sus ojos. Claro. Eh, ellos utilizan, esto también es granchiano, lo utilizó el Partido sí. Republicano en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, eh, el, eh, eh, la batalla por las ideas, lo llamaba Jean-Marie Le Pen. Tomar conceptos y cambiarles el significado. Un concepto del que no, que no hemos mencionado, eh, y que tiene mucho predicamento, eh, aunque no lo utilicen con ese término, es el etnopluralismo. Lo que ellos llaman el etnopluralismo, antes lo llamaban el diferencialismo. Y es un buen ejemplo de cómo funciona esta batalla por las ideas. ¿Qué viene a decir el etnopluralismo o el diferencialismo? Eh, formulado por Alain de Benoit, por la Nueva Derecha, etcétera, etcétera. El argumento sería: no, no, nosotros racistas no somos. Eh, y tampoco rechazamos a las otras culturas. Al revés, amamos a todas las culturas, las amamos tanto que queremos que se preserven puras. Y para que se preserven puras, lo, la única medida que se puede tomar es que no se mezclen. Entonces, vuelven a dividir a la humanidad en compartimentos estancos definidos culturalmente, no racialmente. Donde antes, donde en el racismo había sumisión, en el enopluralismo hay exclusión o expulsión. Pero sigue siendo el mismo argumento. Es esa apropiación de términos de la izquierda para reconvertirlos en dotarles de un significado de derechas. Con eso hay que estar continuamente vigilantes, porque es una estrategia que se sigue conscientemente. Otro tema interesante, ¿cómo son internamente? Pues hay de todo. Tienes a Ger wilders que es un partido de un solo hombre. El partido de Gerwilders, el partido de la libertad, era el solo. Como la ley le obligaba a tener más de uno, puso al tesorero, le inscribió en el partido. ¿Cómo funcionaba internamente? Bueno, él como... Como tenía problemas de seguridad, se movía mucho y era Ger, Ger Wildes con su ordenador. No tenía, no, no celebra congresos, no tiene estructura orgánica. Es él con su ordenador, da entrevistas. Y ya está. Luego hay otros, claro, luego te vas al Frente Nacional, es un partido sólido, con una genealogía larga, con una historia larga, con una militancia que ha ido evolucionando, pero eh, cristalizado como un partido de masas al uso. Entonces tienes de todo. Lo definitivo es que lo, la relación con los nuevos medios de comunicación y las redes sociales ha cambiado el panorama. Hablaréis de Trump más tarde, pero Trump gana contra el Partido Republicano, contra el aparato del Partido Republicano y a base de tweets, enloquecidos, enloquecidos. Eh, ¿Qué es lo que conseguía con eso? Yo recuerdo porque estaba allí, vi los. se habló mucho de los números, había creo recordar que 15 candidatos republicanos con sus tweets y sus comentarios enloquecidos Trump consiguió el doble de tiempo gratuito en medios que los otros 14 juntos, el doble. ¿Cuál es el reverso de la moneda? Que el New York Times y el Washington Post criticando a Trump ...también estaban ganando eh, suscriptores, en fin... Eh, ha, ...ha modificado completamente la realidad... ...entonces la relación con, los, con la militancia ya no es relevante... ...la relación con los movimientos sociales relativamente relevante, etcétera... ...ha cambiado completamente, eh, completamente el panorama... La, ...sobre la última pregunta, el papel de la religión... ...Vox, Polonia, efectivamente, pero en Orban, por ejemplo, es nuclear... ...Orban se presenta a sí mismo como un defensor, un defensor de la Europa cristiana frente a la invasión musulmana, etcétera, no tan explícitamente, pero también están, estaba en el Partido de la Libertad, está en el Frente Nacional, esa defensa de la Europa cristiana frente a, frente a la invasión islámica, con valores ajenos a nuestra tradición, etcétera, etcétera. Bueno. Eh, Steven. Eh, no, ¿Estoy muy de acuerdo con lo, con lo que acabas de decir? Sobre Orban yo creo que también es importante el mito de Hungría, de la historia húngara en la Edad Media, ¿no? La invasión sí. uh, musulmana ...de el 15, exactamente. Entonces recupera junta las dos cosas, ¿no? La religión como un elemento clave de la nacionalidad húngara y también de la historia de la Gran Hungría y entonces eh, se junta mucho con el nacionalismo también en eso. Eh, no, estoy además de acuerdo con la, la diferenciación que, que sobre la estructura de los partidos que es una cosa muy interesante. Eh, yo añadiría un caso que es el italiano, el de la Liga, porque es muy peculiar. Porque ahí venimos de un partido que era muy estructurado en el norte de Italia, es decir, un partido con secciones, un partido que es el único partido que existe, que nació en la primera república italiana antes del escándalo de Tangentópolis, de del final, digamos, de la, de, la, de la Guerra Fría. Entonces, un partido con militantes, con gente que va a pegar carteles, que eh, tiene, digamos, también contacto con los sindicatos y las organizaciones y asociaciones locales. Esto en el norte de la península. Y, y ahora tenemos un partido que se ha nacionalizado con Salvini, que está empezando o intentando abrir sedes en el centro sur de Italia, pero que realmente no tiene mucho éxito en eso. Y entonces, tenemos un partido que en el norte sigue siendo un núcleo duro de la vieja liga organizado territorialmente, arraigado, implantado eh, y luego en el centro sur y parcialmente en el norte porque la liga ha ganado más votos Uh, un partido en cambio mediático y basado en el liderazgo de Salvini y entonces sobre todo a través de las redes sociales donde Salvini utiliza muchísimo por ejemplo las directas de Facebook, el uh, Twitter u otras uh, Instagram de una forma muy inteligente que nos parece muy patética pero que es muy eficaz y, y en el caso de Salvini es interesante por ejemplo comparado con Vox o con otros partidos de extrema derecha la capacidad de utilizar también los medios tradicionales. Salvini cuando era un don nadie y nadie hubiese apostado cuatro duros en que se convirtiese en el hombre fuerte de Italia, hablo de 2014, 13-14, estaba cada día en las tertulias televisivas eh, con una capacidad realmente abrumadora de resistencia física. <risa> eh, y entonces esto se junta y lo último que es muy interesante sobre... Entonces, la Liga tiene esos dos planes, ¿no? Eh, junta las dos cosas de estas nuevas derechas. Y lo último es sobre la financiación, y ahí, evidentemente, mmm, hay muchas incógnitas y muchos puntos de interrogación. Ahora, bien, por un lado, estos partidos que, en gran medida, se han estabilizado en los sistemas institucionales, es cierto que reciben dinero de reembolsos electorales, es decir, como cualquier otro partido, y eso empieza a ser importante, sobre todo, en partidos que no tienen estructuras, porque lo pueden utilizar para propaganda, o otras cosas y no gastarlos en la organización. Uh, y por otro lado se junta huecos negros que son ayudas uh, internacionales o de lobbies. El integrismo católico apuesta mucho según qué países en esto, organizando también congresos como el reciente de Verona. Que, eh, de la, del Congreso para las Familias, etc. Y Rusia, mm, es cierto que ahí quizá muchos lo magnifican como un enemigo ahí que, que sí, siempre está detrás, pero, hombre, eh, Rusia lo sabemos en el caso del ex-Frente, cuando todavía se llamaba Frente Nacional, en el caso de la Liga también, sí. investigaciones periodísticas mm, han dicho que algo de dinero ha llegado, pero, claro, no tenemos los datos eh, precisos para poder eh, efectivamente saber cuánto pesa todo aquello, ¿no? Eh, dos mmm, contestaciones muy breves. Es que hay una, otra pregunta más. Eh, ¿Son breves? Sí, sí. Vale, sí, pues bueno. Se puede, eh... se puede hacer breve. <risa> no, sobre el modelo de partido, muy, muy brevemente. ¿no? En el caso nórdico son super verticales, muy verticales, eh, y por dos motivos. ¿no? Uno, por eh, el desgaste que produce la institucionalización del partido. Es decir, si alguien está en desacuerdo con la línea parlamentaria del partido, pues un poco a, la, a lo Rivera, ¿no? Entonces, si no estás de acuerdo. Te sales, ¿no? Y pasó con los finlandeses, eh, que se salieron, hubo una escisión dentro del partido por desacuerdos en la estrategia de gobierno. Eh, y luego otro, porque siempre hay algún, eh, por decirlo así, algún tarao, ¿no? Que sale, se alinea con algún neofascismo y dice, ah, tampoco están tan malos ¿no? los neofascistas y no sé qué. Entonces dice el partido, no, que somos un partido de, de derecha, democrático, somos un partido democrático, entonces a esa gente le expulsan, ¿no? Entonces hay una línea, no, no hay, mucho, no hay un, un componente ideológico muy muy fuerte pero sí que hay una línea de adición, unas líneas rojas que, que no se pasen en la disciplina interna, es muy, muy, muy fuerte. Y cuestionarse un modelo de partido alternativo dentro de, de la derecha radical, por lo menos ahora, no es ninguna posibilidad. ¿no? No, algo muy rápido sobre el, el papel de, de la religión, pues seguramente es una instrumentalización brutal. Pues hay un caso más anecdótico de lo que está haciendo ahora Salvini, que es o sea, utilizar parafernalias, digamos, de la, de la Iglesia, de la religión, hasta casi asquear a la Iglesia misma. Bueno, hay también un conflicto ahí con, con el Papa. Y por otro lado, hay un ejemplo, digamos, a nivel mundial, que es lo de abanderar la ley sobre el aborto. Pues esto claramente es, o sea, es un, un conservatorismo puro y crudo, que simplemente que es, viene solo o sea, viene de ahí, no hay otra, aunque bueno, sí, quizás se eh, adapta bastante bien, pero o sea lo que ha pasado ahora, en, o sea lo que está pasando allá en Estados Unidos, lo que se quiere hacer ya en Italia, Steve acaba de mencionar el World Family Congress, pues el principio de la familia eh, va también más allá ¿no? de lo que es el principio de pureza étnica, pero es un punto ya en, ya en común de todos los partidos casi de, de Europa, y no solo, y... Creo que tiene raíces en la religión. ¿Hay tiempo para una última pregunta? Sí, vale. Bueno, gracias por, por la palabra, Federico. Me dio dos minutos. Entonces, <risas> intentaré, intentaré tratar de, de plantearles algo. Eh, yo soy migrante, por lo tanto he visto que el factor migrante ha recorrido parte de la charla. Y tengo como quizás otro ángulo que creo que se estaría dejando de fuera. Yo creo que el surgimiento de las derechas radicales podría surgir de algo que le llamo la crisis del sistema de seguridad colonial. Es decir, pensar, pensar solo las derechas radicales en el imaginario de la, del eurocentrismo europeo es quedarnos como, no sé, como en una película de, de décadas atrás. Y, y, y ya, ya no le vale al europeo que la política monetaria le pueda dar un beneficio ...o una jerarquía superior a cualquier otro país en el cambio de moneda. Y bueno, eso, eso yo pensaba que, que, que la crisis en el sistema de seguridad colonial... ...por un lado está produciendo eh, eh, este desencantamiento... ...este desencantamiento de la sociedad europea. Y por el otro lado, está expresando nuevas formas que dice Pasolini... Eh, eh, ...mutaciones antropológicas. Las derechas radicales están derivando tanto del desencantamiento como de esas mutaciones antropológicas. Por lo tanto, cuando de repente dicen, eh, necesitamos una necesitamos eh, revisar el tema de la integración, ¿qué diferencia habría entre las derechas, las izquierdas y la socialdemocracia con el tema de la integración migrante? Yo creo que, que, que hay una crisis de pensamiento en Europa, lo ha decidido Aventura de Sousa Santos, y, y eso me preocupa porque si la respuesta y el análisis es darle vuelta a los marcos eurocentristas, me preocupa eso, pero yo sí, sí veo, veo con mucha atención, que hay una crisis del sistema de seguridad colonial, con el cual eh, era como el cemento y el tabique de la conformación de la sociedad europea. Gracias. Gracias. Eh, ¿Alguien se quiere lanzar? Por Por, y el segundo, o sea Yo creo que es un punto interesante, porque cuando hablamos del euroescepticismo, ¿no? De, de todos los partidos de la derecha radical, realmente lo que se está preservando también es una visión de Europa, de la Europa colonial, ¿no? Y eso no se está cuestionando, solo se cuestiona la parte del escepticismo hacia Europa, pero no se cuestiona la otra parte de qué tipo de Europa es la que estamos dando por válida o qué tipo de sistema económico, político, europeo, no se, no se está cuestionando, pero que se plantea solamente como una oposición al soberanismo o al, o al, al euroescepticismo que propone la, la derecha radical, ¿no? Solo para complementar el comentario. Sí, a mí me ha dado que pensar. Eh, y es verdad, estaba, estaba acordándome aquello de Wallerstein, del sistema de la economía mundo y tal, en la que había una, un, un pacto entre élites sí. en los países coloniales que explotaban a eh, los países que estaban en la periferia y con el resultado de la explotación mantenían el consentimiento de la clase trabajadora en los países coloniales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la global? Estoy según la marcha, estoy... Sí. Eh, creo que es lo que ocurre con... ...desde el consenso de Washington... ...se disloca todo ese sistema... ...entonces, eh, claro, existe una relación directa... ...entre el establecimiento de la globalización económica... ...que no es toda la globalización... Mm. ...en concreto la globalización económica... ...y que salte por los aires el sistema de bienestar... ...y se rompan las seguridades... ...de lo que quizá tú llamas el sistema colonial... ...se rompan las seguridades en... ...las mm, democracias... En los, de, ...de los países económicamente avanzados... ...se rompan las seguridades... Eh, y ese es el caldo de cultivo, como hemos ido viendo, en el que se generan, de la mano de, la inse de nuevas inseguridades, el crecimiento de la, de la derecha radical. Probablemente, yo, mm, sí, probablemente tiene relación con eso, con la dislocación de todo el sistema eh, de, eh, económico global que se había estructurado desde, desde la Segunda Guerra Mundial. Respecto al segundo tema que planteabas, eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre la derecha y la izquierda respecto a la integración de la población inmigrante? Bueno, es que yo creo que ahí la, dif eh, la integración nos puede parecer mejor o peor. Y el tema con la, de la asimilación es muy duro, por supuesto muy criticable. El tema de la integración en la medida en que se acerca asimilación también. Pero la alternativa que ellos plantean no es qué modo de integración. Generalmente es integración-expulsión. Esa es la alternativa. Entonces sí que hay, Yo sí pienso que hay una diferencia entre la izquierda y la derecha en ese aspecto, al menos de momento. Es verdad, también lo hemos planteado aquí, que cada vez hay más voces en la izquierda que se plantean eh, plantear, elevar barreras a la inmigración. Pero yo creo que hasta el momento sigue predominando eh, esa diferencia entre integración y expulsión. Pues eh, muchísimas gracias a los cinco. Yo creo que al final hemos podido tocar un montón de temas y, y, la, y las preguntas han sido muy interesantes. Así que nada, cerramos aquí el, el debate. Gracias.